Lo que tienen las redes sociales es que cualquiera puede transmitir un mensaje. Y tu éxito no, no depende de, de, que tengas, de que aciertes en tus comentarios, sino de que lo comuniques bien. Cualquiera puede decir un mensaje y no, es, eh, y no necesariamente es correcto, aunque tenga muchos seguidores. Eh, estamos muy confundidos. Yo creo que las personas están muy confundidas sobre qué es cierto, qué no es cierto. y en ese cajón desastre, pues muchas personas tratan de de dar de una información que les puede interesar. Eh, yo creo que hay muchas personas que, que que están dando una información que no es la adecuada, que tienen muchos seguidores. Eso es... Bien. Yo creo que lo más importante es la fuente de información que, que una persona utiliza. Entonces yo, por ejemplo, con los influencers eh, me viene a la mente ahora un cocinero famoso que daba un programa de televisión de cómo cocinar hasta que un día veo yo que está cocinando, y bueno, todo el mundo lo ve, porque está pagado por una empresa, la multinacional de la alimentación, y está haciendo una paella con un caldo de esa misma empresa. Entonces eso es muy fuerte. Entonces, un gran cocinero está enseñando a cocinar, pero está comprado por la industria alimentaria a la hora de dar su... su, su... Bien, yo creo que con los influencers pasa algo parecido. También me viene a la mente muchas reuniones o muchos proyectos de investigación en temas de alimentación que resulta que, que están solucionando esos proyectos grandes cadenas de la alimentación, grandes empresas de la alimentación. Entonces, claro, eh, yo creo que si una influencer o cualquier información nutricional tú ves que hay una empresa de la, de la alimentación o de la distribución de alimentos que la está promocionando directamente, no te creas lo que va a decir. Esa persona podrá saber mucho, no lo dudo pero está, no es neutral, es como un comentario, está muy condicionado a dar cierto tipo de información. Entonces, mi primer consejo es nunca te creas algo cuando tú sabes que detrás hay una publicación cubierta, hay un patrocinio de esa actividad. ¿A quién puedes creerte? Pues bueno, vamos a, ya que tenemos una sanidad pública bastante buena todavía, pues vamos a consultar a nuestras médicas y médicos y si tenemos un problema o alguna duda de salud, consultemos a ellos. Y nos van a dar una opinión eh, cualificada o consultar a dietistas. Eh. Hay dietistas que están saliendo de la universidad, es que, es que dietistas-nutricionistas. Eh, vamos a consultar sobre, para nuestras, nuestra preocupación, cuál es la forma más razonable de solucionarla. Y nos van a dar una opinión que es fiable y que es neutral, cosa que no lo tenemos en otro tipo de... Así que para mí es utilizar los servicios públicos sí. de salud, pistas y que nos a dar información neutral y, y, y fiable.